Bien, continuamos acá en de mañana y gracias por continuar con nosotros. En este momento vamos a escuchar a Yerjan, la antigua, la exposición de lo que nos trae. Buenos días y adelante, Yerjan. Gracias, Carolina y a todo el equipo. Yo le prometí que le iba, que sa saqué del baúl de los recuerdos una joya. ¿Cuántos años tú tienes, Eric? Eh, 20. Tú tienes 20. Ah, por un niño. ¿Tú, tú o acababa de nacer cuando eso sucedió o estaba ahí. ¿Y tú cuánto tienes? ¿Cuánto? 26, ya tú tenías 6 años cuando eso sucedió. ¿Y tú? 25, tenías 5 años cuando eso sucedió, yo tenía 16. En el año 2000, en el año 2000 en la República Dominicana, en las elecciones presidenciales, compitiendo... Ya, ya. Vamos a escuchar a la gente. Buenos vamos días. A pasar con la llamada. Buen día, Salud. buen día. Buenos días, Carolina. Sí. sí. Y allá. Ajá. Déjeme edificarlo un poco Ay. sobre lo que son los complejos de superioridad y de inferioridad. Muchísimas gracias. Pero, ¿quién es usted eh, para, para, para edificarnos de eso? El señor Leonel Fernández Ay. sufrió de complejos de superioridad Ay. ante eh, la República. Sí. La República era insignificante según la hija de él. Pero, si sí es cierto que él le quedó grande al país parece que le quedó muy chiquito a Margarita. Ay, ¿cómo así? Por eso está lleno de canas. Ay, ay, gracias amigo Dios televidente. Dios mío, qué usted, fuerte. Usted está muy fuerte ya. Dios. Ay, Dios, como que, hermano, qué me sacó de fuera. De, de, de. Decía que en el año 2000 en la República Dominicana se llevaron a cabo elecciones presidenciales en las cuales compitieron los principales Hipólito Mejía por el PRD en ese entonces Danilo Medina por el PLD y Joaquín Balaguer por el Partido Reformista. ¿Qué pasó? Los resultados, en primera vuelta, ya estaba implementado ahí el 50% más un voto, que se lo pusieron eh, allá atrás para que no, no ganara... Eh, Peña Gómez, le hicieron ese chanchullo en la constitución de poner el 50% más uno para pa cerrarle el paso y entonces ya para el año 2000 había para ser presidente que conseguir el 50% más un voto. Ahora bien, ¿qué sucedió en esas elecciones? Ah, pero sencillo, sucedió que Hipólito Mejía del PRD mírenlo ahí, sacó 1.593.231 votos para un 49.87%. Danilo Medina, 796.923 votos para un 24.94%. Joaquín Balaguer, 785.000 votos. Eh, no, sí, sí, eh, para un 24.60%. Yo quiero que ustedes me pongan, fíjense ustedes, para lo fascineroso, y yo no quiero defender al presidente Danilo Medina de ahora, no. Yo quiero presentarle a ustedes lo que pasó en ese entonces. ¿Qué pasó? ¿Qué había que hacer ahí? Segunda vuelta. Había que ir a segunda vuelta a el lugar. ¿Y qué hizo Danilo Medina? Mírenlo ahí en el año 2000. Para aquellos que no tienen memoria, yo se la voy a refrescar. Pónganme las declaraciones, por favor. ¿Tú? hemos decidido, para no crear problemas en la República Dominicana, reconocer la victoria al Partido Revolucionario Dominicano y permitir que la Junta Central Electoral declare ganador al PRD, dado que no ha tenido el valor suficiente para dar los datos al país. ustedes lo escucharon verdad Búsquenlo lo que eso está ahí es que todo queda grabado ahora Danilo Medina en el año 2000 sabiendo que Hipólito Mejía no había podido alcanzar el 50% más un voto exigido en la Constitución para ser presidente aún así dijo reconozco que él ganó para evitarle problemas al país que sea el presidente y ponme las imágenes para que tú veas los peledeístas llorando, incluso muchos peledeístas que estaban ahí molestos con Danilo porque asumió una posición que la mayoría no la quería, porque el poder no es fácil soltarlo. Mira la gente llorando. Y eso se hizo y eso lo hizo Danilo Medina, ¿ustedes saben para qué? Para evitarle contratiempo al país. Tenemos que decirle eso a la gente. Eso es lo que yo creo que ha debido hacer Leonel Fernández, ahora que perdió. Evitarle problema al país. Evitarle problema al país, pero no lo hizo. Pero no solamente eso. Hipólito Mejía, en el año 2004, cuando intentó reelegirse, ¿qué hicieron un grupo de militares y de tigres que andaban en el entorno de Hipólito Mejía? que todo el mundo se acuerda de ellos? Amigo Guido Gómez Mazara, que andaba ahí, Iban a asaltar la Junta Central Electoral con militares. Los centros electorales lo iban a asaltar. Estaban listos para eso. ¿Y qué hizo Hipólito Mejía? Cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando y del problema que, se, que, que podía provocar esa vaina, dijo, yo perdí. Eh, salió de una vez, eh, no, no, no, señores, esto pasó aquí, yo perdí. Y admitió la derrota frente a Leonel Fernández en el 2004. Tenemos que recordarle eso a la gente. Eso es lo que hacen los líderes de verdad. Cuando tus números no te dan, tú tienes que aprender a admitir. Tienes que aprender a admitir que perdiste, que tus números no van a... No, que, que por más que tú de vuelta no vas a conseguir salir victorioso de una campaña electoral, de una de una contienda electoral y no le provoques más problema al país. Eso fue lo que debió hacer Leonel Fernández el 6 de octubre, el 7 ahí mismo, o en la noche. Eh, bueno, gracias a la gente que me apoyó, casi un millón de votos, pero lamentablemente los números favorecieron al contrario. Y fue así, porque de ahí en adelante, Leonel nunca más ha aparecido por encima del PLD, no de Gonzalo, porque esos votos que ustedes, ustedes ven cuando miren a Gonzalo, no es Gonzalo, ese es el voto duro del PLD. Esos son los PLDistas que dicen, sí, yo votaría por Gonzalo, porque trabajan de manera institucional y votarían por el, que, por el candidato que le ponga el partido, igual que lo, que lo, que lo, lo está haciendo el PRM aquí con Sikio, que le trajeron un candidato de afuera del PRD y lo están apoyando. Así hacen los partidos políticos. Bueno, pero tú debes de recordar, los amigos televidentes, que las primarias que se celebraron en el PLD fueron abiertas, que no solamente fueron peledeístas, y eso impactó mucho. Y recuerda, ayer ya las denuncias que se hicieron en el este, donde habían eh, recogiendo, buscando personas para que en, alta, en altas horas de la noche esa gente fuera a votar. Carolina, pero... Y, y otro asuntito de que te, dices. Te, te hemos dicho que cuando se vota en un colegio electoral, se vota con el consenso de todos. Y en esos colegios electorales, se votó con el consenso de, el, de, de Leonel, del PLD y del PRM. No, no, no. O sea, no, no, parece que no me entendiste. O sea, tú haces la comparativa del candidato Gonzalo Castillo, Ajá. de Leonel Fernández. Uh -huh. ¿Quién fue que impulsó las primarias abiertas? Fue Danilo. sí. ¿Quién tiene el poder para de alguna forma impactar en mucha gente que no es del PLD? Danilo. O sea, el único que quería en este país. Y, Era la línea de Danilo que y, quería que y, las primarias fueran abiertas para meter Carolina. a toda la gente Carolina, ahí. ¿y qué es lo que dice la democracia? Pero dice de eso, que las minorías se someten a la decisión de la mayoría. Y si aquí los muchachos se ponen de acuerdo para sacarme del programa, y si fuera así, eh, con el voto de ellos, pues me van a sacar del programa porque son más, lamentablemente... Pero detrás de eso, ¿Qué había? ¿Pero que había? y poner a Gonzalo. Tú no recuerdas. Pero, pero esa es la democracia. Ya, mí, pero pero que... si tú si tú quieres, por ejemplo, que es lo que yo entiendo que debió hacer Leónel Fernández, si él entendía que no había democracia dentro del PLD, debió salirse del PLD antes de las elecciones e irse con un partido aparte. Ah, pero él no quería salir de la plataforma. Tú sabes qué pasó en torno a la elección ah. de Gonzalo Castillo. Tú no recuerdas o no te diste cuenta de que los alitas cortas o el grupo de los seis... Estaban molestos y aún lo están. Como un Reinaldo Pared Pérez, uh -huh. el exministro de Educación de aquí, de, de, de, de la Manito, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre de ese señor. Carlos Amarante Barret. Amarante Barret. Y todos. Estaban en contra de que fuera elegido Gonzalo Castillo porque fue una imposición de Danilo ¿Y después, Medina. ¿y, y los números no le daban. Pero ¿dónde está ahora? Entonces ¿dónde están no podemos ahora? decir que Gonzalo Castillo y Leonel Fernández. Pero la pregunta a ti: ¿dónde están ahora? Están ¿Dónde está Reinaldo? Apoyado, ¿Dónde está Reinaldo? Todo a ¿Dónde Castillo? está Reinaldo? Búscame la foto de la reunión de Correo Central. Pero, pero, son miembros del comité? Pero lo que te digo Pero no es, si eso es no quiere decir de acuerdo, Que es apoyando a Gonzalo si No ¿Qué lo ¿Pero es, si es que no? tienen que participar En la reunión del comité? Tienen que participar En Pero la ¿por reunión ¿por no del renuncia? comité ¿Por qué no Ay, se se renuncia? ¿Por qué no se van a renunciar ¿Pero no se va? A Gonzalo y al, si allá van a Lino de acuerdo con el candidato ¿Por qué no se va? Porque está, está buscando negociar Qué negociar. No, la no, parte pero jugosa. Yo, yo Ajá, porque lo que... que detrás de eso que hay. Eso no quiere decir que el candidato Gonzalo sea un hombre que tenga números o que lo tuvo en las primarias. Bueno, el partido lo lleva. Y eso eso Lo llevó institucional. Lo llevó Danilo porque tú esto. sabes el malestar. Bueno, lo llevó que la hubo. Mayoría. No, lo, lle lo llevó la mayoría. Tú porque sabes... si no ¿por qué no renunciaron todito? Iban a renunciar. Bueno, pero, y, pues entonces, ¿de qué, ¿a qué, qué tú te estás refiriendo? Pero que, mi amor, es que la gente Porque no renuncia tú, de si los partidos, por algo. Dios. Si no te gusta una mujer no, yo, y te quedas viviendo con ella. Mira, ya pero échame Lo que estaban aportando al caos en este país, están los WhatsApp, Israel. Lo que estaban aportando al caos, fracasaron. ¡Jueje! El pueblo no le hizo caso. Ustedes querían que se tirara a la calle el hay domingo. Hay protesta hoy a las 3 de la tarde, frente a la Plaza de la Bandera. El pueblo no en eso. ¿Sí? El 15, elecciones. Y vamos otra vez Dios a mío. ver esta fiesta de la democracia y la República Dominicana. en este mundo? Hay que ver. Déjame y que se preparen. Déjame mandar esta foto al ¿Sí? chat para pasarla ahora mismito. Eh, eh. Vamos a iniciar con WhatsApp y la gente que nos escribe. Jacqueline Andújar... Jacqueline Andújar dice, eh, un de la, la escuela, música, además del baja. estado de las entradas, es un brote de contaminación fuerte y cualquier niño se cae en la cañada, dice Jacqueline. Vamos ballet esta tarde. Eh, el 99.32 dice, cuando se roban un motor, ¿a quién busca a la policía? A los robamotores. Por eso el pueblo piensa que fue el PLD porque son los ladrones que hay en el país. Reinaldo desde voto. Osto dice, al menos aún tenemos ese ícono de exultante belleza que es Carolina, wow. pero Reinaldo Estoy de acuerdo con usted, Reinaldo <ríe> Digo, por lo menos queda eso Totalmente Gracias, bienvenida a Hidalgo de Villa Olímpica, nos manda este link, dice, voto o dictadura por Juan Sierra Sí, estuve mirando algo por ahí okay. sobre eso Luis Antigua dice, Yerjan, tranquilo, no te apresures, que el 15 viene por ahí le vamos a dar la paliza en las municipales, en toda parte, para que vean que ni dando todo el dinero del mundo, eh, no van para ningún lado, porque ustedes lo que tienen mucho, porque es que se me van las cosas. Sí, eh, lo que tienen es muchos problemas en este país y con eso no se gana. Jaja, dice Luis. Diego dice, eh, mándame el número. Ah, Ok, sí, sí, Diego, se lo vamos a, ver, a mandar. Ahora programa. Diego, continuamos con, ah, esta es la imagen, eh, eh, a las 3 de la tarde, frente a la Plaza de la Bandera, eh, 3pm, manifestación de manera pacífica. Pero, rebelde, ya, pero ya se pusieron las elecciones para el 15. ¿qué? No, no, eso es un derecho. Ah, que No, tienen claro, claro, claro. No, pues no lo te mandan, no, que lo dejen pero para el 15. Pero qué que el 15 de marzo. 15 de más. ¿Qué es lo que quiere, no, y pero, se está haciendo la investigación ya, qué es lo que Oye lo que te dice Edwin. Yarjan, qué pena tu mentalidad, o sea, la forma en que piensas. Ah, gracias, pero yo no tengo que caerle bien a usted, a Edwin Gavín. ¿Usted Dice el 8258. buenos días, muy de acuerdo contigo, Carolina, te felicito. Eh, nosotros vamos a la pausa, terminamos, no, ya son terminamos, las 10 terminamos. de la mañana, pero Dios mío. <ríe> No, que Ey, señores, yo que Yerjan, señores, Yerjan me saca de circulación de verdad. Sí, me, me yo lo que creo que. Mira, no, poca gente logra eh, lo agradece. Nos están robando el tiempo en este programa. Y a la no. gente que nos escribe demasiado y nos llaman demasiado, no nos dejan no, hablar. No, este no, le digas este eso a la gente que no escribe. No, pero que la gente escribiendo. sigue escribiendo. Tu este programa es <risas> democrático.